Este es nuestro nuevo libro, 50 cortos creados por pequeños cineastas premiados en festivales de cine que contiene guiones, storyboards, making of, fichas técnicas, guías didácticas y enlaces a los cortometrajes. Hola, somos Jacqueline y Enrique. Y hoy te presentamos este libro pensado para todos aquellos que nos preguntan, pero ¿cómo unos niños tan pequeños pueden hacer unos fotos tan chulos? Y es que estamos celebrando los 25 años de Taller TeleKids y hemos decidido reunir en una sola publicación los guiones completos, los entrañables storyboards que dibujaron para elegir los planos y el making of donde los vemos como auténticos profesionales. Hemos elegido... 50 cortometrajes que han sido seleccionados y premiados en festivales internacionales de cine hecho por niños en los cinco continentes. Son historias pensadas desde la propia perspectiva de los niños y niñas para que otros niños y niñas en distintas latitudes puedan ver cómo comprenden ellos el mundo. Temas como las guerras, la familia, las migraciones, internet, el cambio climático, entre muchos otros, son expuestos en estos cortos. Por eso el libro cuenta con un índice temático que facilita la búsqueda para un uso educativo en el hogar y en la escuela. Es que el audiovisual en el aula es una de las herramientas más poderosas con las que contamos en el campo de la educación. Por eso hemos incluido la ficha técnica de cada corto. En un solo vistazo podrás ver la sinopsis, el formato, la duración, los temas y el enlace a YouTube. Además encontrarás una mini guía didáctica con unas sencillas actividades de investigación y las preguntas clave de cada tema. Estos meses de búsqueda de todo este material que hemos archivado durante años ha sido una estupenda oportunidad para vivir grandes momentos. Ha sido muy emotivo retomar los guiones manuscritos, sus dibujos, los recortes de cartulina de las animaciones y otros materiales creativos. Pues sí, así ha sido amigos y amigas, colegas, familia, Gracias por celebrar junto a nosotros este 25 aniversario de Taller Telekids y como una ocasión única y especial hemos editado este libro. 50 cortos creados por pequeños cineastas premiados en festivales de cine.